Bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Michael Sandoval, soy director de una empresa que se llama Libertarios. Eh, lo que nosotros hacemos es enseñarles a los chicos emprendimiento, programación, trading, dirección de cine, oratoria, liderazgo, persuasión, bueno, varias, varias cosas que les enseñamos a los chicos. Y hoy con ustedes vamos a desarrollar eh, el curso de programación de la Universidad de Michigan en Python. Listo, o sea, sus papás les metieron un curso para que ustedes se pudieran graduar de la Universidad de Michigan en Python. Listo, o sea, ustedes a su edad van a tener un título de la Universidad de Michigan como otros niños. Hola Daniel Coy, hola Daniel, ¿eres tú Daniel? O es, ¿O es alguien más? ¿Daniel, eres tú? Descríbeme si eres tú. ¡Ah, qué chévere! ¿Volviste a pasar ¿Me escuchan? El curso, ¿Me escuchan? Nos, nos... ¿Me escuchan? Sí, yo te escucho perfecto. Sí, yo también te escucho perfectamente. Bien. Vas Qué a empezar bien. el curso desde cero, Daniel. Qué bien que me escuches. Yo sí te escucho. Otra vez a empezar el curso desde cero. Ah, bueno, listos, Súper bien. Bueno, entonces pónganle mucha atención. Pues Quiero sí, que bien. tengan enfocado el propósito de esto. El propósito de esto es que ustedes se gradúen de la Universidad de Michigan. Listo, es claro. Quiero que tengan claro el norte, nos vamos a graduar de un curso en Python, uno de los lenguajes de programación que está cambiando el mundo. Es la base de la inteligencia artificial. ¿Sí? La inteligencia artificial es con lo que hace Google para predecir las búsquedas que ustedes quieren hacer, lo que les permite encontrar sus películas en Netflix, lo que les selecciona los videos que van a ver en Instagram, lo que les selecciona los, las publicaciones que ustedes ven en Facebook eso se hace con inteligencia artificial ¿listo? la inteligencia artificial va a cambiar el mundo ¿sabían por ejemplo? que en este momento hay un software que se llama iDoc que resuelve casos judiciales con un, 70, con un 90% de efectividad cuando hay abogados humanos que lo resuelven con un, un 70% de efectividad el robot lo hace con un 90 y los humanos lo hacen con un 70, imagínense eso, ¿se imaginan? Entonces, ustedes van a crear los programas que van a revolucionar el mundo, ¿sí? Van a revolucionar todo el mundo, si un abogado quiere trabajar en el futuro tendrá que aprender a programar y ustedes ya van a saber programar, ¿listo? Y no, y no es un curso cualquiera, es un curso certificado por la Universidad de Michigan, de un lenguaje de programación avanzado que es Python. Entonces, pues en eso estamos, en eso estamos. Entonces, para poder resolver eso, necesitamos eh, saber qué nos van a preguntar. Yo los voy a preparar para ese examen. O sea, yo les voy a dar las respuestas del examen y los voy a preparar para que sean mejores que lo que les pide el examen de la Universidad de Michigan. O sea, cuando ustedes presenten el examen de la Universidad de Michigan, ustedes van a decir, nah, eso es tan fácil. ¿Eso tan fácil? Van a decir así. ¿Listo? Está que está muy fácil. ¿Listo? Entonces vamos a empezar sin más dilaciones. Sin más dilaciones. Joanita, acá tengo a siete. ¿Cuántos son? ¿Siete? Sí. Tengo seis, de hecho, porque conmigo son siete. entonces faltan tres. Pero no son hermanitos. Ah, uno son hermanitos y están ahí juntos. Bueno, para que entres ahí, miremos a ver quién hace falta. Profe. Dime, Daniel. Profe. Dime, Daniel. Dios. Este es el grupo más, más pequeño de los que yo he estado. Sí, es el grupo más pequeño, sí. Listo, entonces pongan mucha atención. De que ofensa. No te escuché. Vamos a hacer la primera pregunta del examen de la Universidad de Michigan. Primera pregunta de la Universidad de Michigan. ¿Listo? Escriban ahí. Pregunta 1, pregunta 1 de la Universidad de Michigan, que es lo primero que les van a preguntar en ese examen de la Universidad de Michigan. Primera cosa, primera cosa que les van a preguntar, pregunta 1, pregunta uno. todos trajeron cuaderno, arándano, trajiste cuaderno, Víctor, Damián, trajiste cuaderno, Juan Manuel. El señor, arándano, ¿cuántos años tienes tú, arándano? Eh, yo tengo 11 y mi hermano tiene 15. Uy, pero te escuchas como si tuvieras 20. Te escuchas grande, para Tienes un vozarrón, debería ser locutor, Aranda, Y Víctor, Damián, ¿tienes cuaderno? Víctor, Damián, ¿tienes cuaderno? No, ve, corriendo. Ve corriendo y trae un cuaderno, muy bien Chris. ahí me está mostrando Chris un cuaderno, muy bien Juan Manuel Herrán, ¿tienes cuaderno? Anota porque te va a dar las respuestas del examen Si después no tienes donde anotar las respuestas, entonces ¿qué haces? Tienes el examen de la Universidad de Michigan, no te puedes graduar Listo Juan Manuel Herrán? Víctor Damián Arándano, Daniel ya, ya sabe cómo es la cosa y Mariana también ya tiene, ¿cierto? Mariana ya tiene todo, ¿cierto? Juan Manuel, ¿tienes el cuadernito? Ahí, Juan Manuel. ¿Sí? Muéstrame el cuadernito. Juan Manuel. ¡Cuadernito! Profe, en sí, cuaderno, pero pues voy a copiar en una hoja. Ah, bueno, sí, no se preocupe. Es que no tengo. ¿Cómo así que no tiene? Entonces en un documento de Word, alguna cosa, en una mata de plátano, alguna cosa, amigo, pero toca anotar. ¿Listo? Bueno, la mano, si quieren, sí. Entonces, primera pregunta o primer ejercicio que les van a poner en la Universidad de Michigan. Van a tener que aprender a utilizar la función print. Pero para poder utilizar la función print, primero tienen que instalar Python. En un texto del computador, si está bien. ¿Todos ya tienen instalado Python? No, no, señor. ¿Nada? Bueno, listo. Les voy a enseñar cómo instalar Python. Lo primero que tienen que hacer es ir a python.org ya les voy a dar el link de la página python.org ¿listo? Daniel si ya lo debe tener listo, ahí está rápidamente instalen el python instalen el python ¿listo? ya instalaron el python Afárenle, afárenle, afárenle, desde siempre tienes el Python, listo, Daniel no tiene problema con eso Listo, hagan clic y cuando, cuando aparece el clic voy a, voy a hacer el procedimiento Para que lo puedan hacer ustedes, voy a compartir, voy a compartir una ventana Listo, ver mi ventana Sí, sí, la debemos. Listo, entonces aparece esto, ¿cierto? Y les aparece descargas, ¿cierto? Voy a volver esto un poquito más grande. Vamos a volverlo mal. Voy a reformularlo, listo. Listo, aquí les aparece descargas, ¿cierto? Está muy sí, Entonces ahí descargas, bajan un poquito, porque si van a la otra, para les cambia la, la ventana, bajan a descargas. Y acá hay un botón gris que dice Python. Hagan clic en ese botón gris que dice Python. Listo. Listo y, le, y les empieza a descargar. Les empieza a descargar. Y cuando lo descargan, me muestran su pantalla. El primero que lo descargue me muestra su pantalla. Listo, Chris. Muéstrame la pantalla y luego Mariana. Lo okay. Dime, Daniel. Lo que mientras que yo no estaba en los de los cursos, entonces yo me no puse fue a crear archivos de Python y entonces. Sí, aquí, se está, aquí está como el archivo chiquito. Ya lo miramos. Listo. A ver, déjame ver una cosa. Entonces haz clic en el ejecutable. Si ves que dice exe, se llama un ejecutable. Haz doble clic ahí. Doble clic. Tienes que darle doble clic encima de eso. Listo. Está. Install now. O sea, instale ahora. Todos deben hacer eso que hizo Chris. Hacen doble clic. En el instalador y colocan install now. Mariana, ¿ya hiciste doble clic en el instalador? ¿En el ejecutable? En el no, es porque, porque cuando yo lo instalé, de una vez se quedó en mi escritorio. No me, no me pareció así. Muestra, compártame tu pantalla a ver. Que quiero ver qué es lo que tienes. Sabes cómo compartir Marianita? No, señor. ¿No sabes? Listo, no te preocupes. Al lado de la mano hay un rectángulo con una flecha hacia arriba. Haz clic encima de la flecha del rectángulo con la flecha hacia arriba. Lo ubicas, entonces te aparece toda la pantalla, una pestaña, una ventana. Colocas toda la pantalla. Y ahí te aparece una ventana grande donde estás tú y está esta llamada. Tienes que hacer clic encima de esa ventana para que se ponga el botón azul. Cuando se pone el botón azul, ya lo entendiste. Mm, muy pila. Ya vemos tu, tu ventana. Entonces ahora uh, haz clic ahí, donde dice ahí en Python. Eso. Dale install now. Eso, install now. Ya. Lo lograste? Alguien profesor? acaba de entrar Voy con Juan Manuel, pero alguien acaba de entrar Dime, Juan Manuel Es que yo ya lo descargué, profe Y me hice así como Una cosa, ¿la cierro o ya está Descargado? Déjame ver, compárteme La pantalla, ya te veo, Aaron Gómez El hijo de Enrique Gómez ¿Sí? Sí Hola Aaron ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Excelente. Aaron, haz clic en bien. ese link que te acabo de mandar. Instala eh, Python. Ya lo instalé, de hecho. Ya lo instalaste listo. Entonces espéranos a los demás. Dale Close, Juan Manuel. Sí, señor. Close. Listo. Y haz clic... No, no, no, no me dejes de, de compartir es que te voy a explicar una cosa. Juan Manuel, compárteme otra vez. Listo, haz clic en donde está esa lupita que dice escribe aquí para buscar en el buscador de tu computadora. Baja, baja, baja, baja, baja, baja. Izquierda, izquierda, izquierda, izquierda, izquierda, izquierda, izquierda, izquierda, izquierda. más, más, más, más. más. Ahí, clic, clic, eso. Y escribe idle, idle, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, idle. Eso, mira, ahí te sale, arriba, arriba, arriba, haz doble clic. doble clic, tienes que hacer doble, eso, listo, Juan Manuel, ya tienes instalado Python, fácil, sí o no, Juan Manuel, fácil, listo, sí, profe, eh, profe, me podría ser yo a mí, es que a mí no me parece el menú de Juan Manuel, que es aquí como al costado, sí. sino abajo, no, no es igual, por decirlo así, listo, compárteme la pantalla, sí, Y está igual. Haz clic en esa lupita que está abajo. Abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, abajo. abajo. Haz clic en esa lupita. Es igual. Coloca idle. Idle. Idle. Eso. Ahí está. Es lo mismo. Es igual. Ahí está. Ya. Lo lograste. Todos tienen que estar en esa pantalla en este momento. ¿Listo? ¿Quién no eh, está la... en esa pantalla? Arándanos Arándanos XD Ay, Dime ¿Ya estás en esa, pa en esa pantalla? Eh, no señor, me diga instalando Listo. Juan Manuel Herrán Ya está Aro me... Gómez, ya está Víctor Damián, chingue U... Uayanay, Uayanay, qué chévere ese nombre, Uayanay, qué bonito, qué significará, listo, ya estamos todos, sí o no, ya estamos todos, listo, primera lección del día de hoy, coloquen ahí, propósito, propósito eh, profe, una pregunta es que es que yo puse en el título examen de mi chica y puse pregunta 1 pero no hay como después de la pregunta, dije, ¿Cuál Entonces, es la pregunta? Listo. Entonces, la primera no, pregunta, no. O la primera misión que tienen que resolver es usar la función print. Es una buena es una buena aclaración. Entonces pregunta 1 usar la función print. <risa> Dime, Profe, es que mira que yo entré ahí, pero me aparece esto. Compárteme ¿Puedo compartir pantalla. pantalla? Sí, compárteme sí. la pantalla. Ok. Pregunta 1. Usar la función print. Ya les voy a explicar qué es. Aaron, no veo tu pantalla. No sé si ya se está viendo. No se está viendo. Mira. Okay. Espera. Ya. A ver. Mira. Déjame ver. ver. la pantalla. Pero no estás presentando, Aarón. Ya. Ya. Uh. Ah, ya la veo, ya la veo eh, Ya, es que estás en el modo edición Dale a aceptar Dale a aceptar Escribe ahí, haz clic en aceptar Listo, ahora abre ahí en la barra de tareas Aparece eso, haz clic ahí Ah, ya sé, es que estás en el modo interactivo avanzado. ¿Aquí? Sí, eso es. Eso se llama modo interactivo avanzado. Cierra eso. Y ve a la lupita. Y escribe idle. A la lupita en la parte de abajo. abajo ok. Así como hoy le dije a tus amigos. En la parte de abajo hay una lupita. Y escribí ahí idle. No, pero en la lupita. En la lupita, no en la ventana. En la lupita. y Idle. I-D. Ahí está. Haz clic arriba donde dice Idle Python 3.10. Listo. Doble clic. Aaron. Eh, está pensando, ¿cierto? No sé, sigue cargando. Ok. Sí. Ahí está. Ahí está. Ya está en el aire. Like? ¿Listo? Exacto, eso es. Voy a aprovechar tu pantalla. Gracias. Listo, no dejen de compartir okay. <risa> Listo. Voy a hacerlo con el mío entonces lo con el mío para que lo puedan ver todos, entonces ponle mucho ah, lo siento, cantidad, es que la quité antes lo voy a hacer esto así, para que todos lo puedan ver listo vamos a hacer esto así y voy a cambiar mi pantalla para que puedan ver mi idol y puedan ver lo que yo ponle mucha atención a lo que vamos a hacer a continuación, vamos a ver una función que es la función print ¿listo? esa es la función del primer punto del examen de la universidad de Michigan ¿listo? ¿lo ven? ya me ven ahí ¿cierto? tienen que hacerme, eh, hacer clic en el chinchón donde estoy yo, Sí, señor Listo. entonces ponle mucha atención a esto ponle mucha atención a esto para que lo podamos entender entonces, la función que vamos a ver es la función print. ¿Listo? ¿De qué color aparece? Eh, como rosado, morado. Morado, ¿cierto? Entonces escriban ahí, escriban ahí. Todas las funciones son moradas. Todas las funciones son moradas. Cuando le salga una palabra de color morado en este... Digamos, en este modo de Python, es una función. Todo lo que sea morado es una función. ¿Listo? Primera enseñanza del día de hoy. Todas las funciones son moradas. Todas las funciones son moradas. Primera enseñanza del día de hoy. Cuando yo les pregunte al final de esta clase qué aprendieron el día de hoy, una de las cosas que me tendrían que decir ustedes es todas las funciones son moradas. Primera proposición que tienen que aprender Todas las funciones son moradas. Eso es lo que me tendrían que decir cuando les pregunté ¿Qué aprendiste el día de hoy? ¡Michael! Lo que aprendí el día de hoy es que todas las funciones son moradas. ¿Listo? Segunda cosa que tienen que aprender. Después de una función va un paréntesis. Escriban ahí. Después de una función va un paréntesis. Siempre que la palabra sea morada tiene que ir con un paréntesis. ¿ahí estamos claros? ¿fácil o difícil? fácil ¿cierto? todas las funciones son moradas después de una función va paréntesis, ya ahora la función print sirve para imprimir cinco cosas imprimir es decir mostrar un mensaje mostrar un mensaje o sea la función print sirve para imprimir para mostrar un mensaje voy a ahí Dime, Chris. Eh, Era para preguntarte que después de cada eh, fun función, ¿sí? sí. Eh, Va un paréntesis exactamente igual así o, o sí. un paréntesis. Okay. Tiene que ser así. Okay. Abrir, toca abrir un paréntesis. Listo, la función print sirve para imprimir un mensaje. Es la, prime, la, la, ter, la tercera idea que pueden decirme cuando les pregunté qué aprendieron el día de hoy. Me pueden decir tres ideas. Primera idea, todas las funciones son moradas Segunda idea, después de una función va un paréntesis. O tercera idea, la función print sirve para imprimir un mensaje. Esa es la tercera idea que me podría decir Eso fue lo que aprendí el día de hoy De esta experiencia ¿Listo? ¿Y qué es lo que puede imprimir el print? Cinco cosas Cinco cosas Cadenas Números Operaciones matemáticas asignar valores a variables y booleanos ¿listo? esa es la cuarta cosa que me puede decir que aprendieron el día de hoy que con print se pueden imprimir cinco cosas cadenas, números, operaciones matemáticas asignar valores a variables y booleanos Cualquiera de esas cinco cosas me pueden decir qué fue lo que aprendieron el día de hoy. Que print es una función, que todas las funciones son moradas, que después de una función va un paréntesis y que la función print nos permite eh, imprimir un mensaje y que print puede imprimir cinco cosas: cadenas, números, operaciones matemáticas, asignar valores variables y un Dime, Cris. Eh, era para preguntarte que, que, que exacta, ¿cómo exactamente a qué se refiere con imprimir cadenas, números y operaciones matemáticas? Listo, ya vamos para allá por ahora entiendan que es eso, esas cinco cosas porque ya voy a explicar cada una de ellas yo voy a empezar a explicar cada una de esas cosas ¿listo? pero entonces, primero que entiendan que, esa, que esas cinco cosas existen ya vamos a entender qué significan esas cinco cosas ¿listo? Vamos a empezar con las cadenas. Las cadenas son mensajes de texto. Eso, Daniel ya sabe. Entonces, Daniel, ¿cuál es la estructura de una cadena? Primero, ¿qué tengo que colocar? Las comillas. Primero, las comillas. ¿Cómo se colocan las comillas? Chip um, yeah. 2. Uh, shift 2. Dos. Dos. ¿Listo? Shift 2. Sí, no que... Entonces abran su iDOL, coloquen el print. Sí, sí. No, no, no. Sí, sí, abran sí. Y después los... el 2. 2. ¿Listo? Sí, sí, sí. Van colocando sus cadenas ahí. Y las cadenas son mensajes de texto. Son textos. No soy lo que ¿Listo? Son mensajes de texto. Entonces, pueden colocar el mensaje que ustedes quieran. Vamos a hacer el mejor examen del mundo. Y cierran la cadena. Es decir, cierran las comillas. Y cierran el paréntesis Ahí no se alcanza a ver Pero lo voy a ampliar un poquito voy a, a ver, voy a organizarlo Para que se vea Porque no se alcanza a ver organizarlo Para que se vea A ver Ya, ahí se ve Tengo una mano levantada ¿Sí Chris pero que primero te preguntaré. Eh, era voy para a preguntarte, qué, ¿qué son boleanos? Todavía no vamos a explicar eso. Porque okay, por sí, ahora vamos en las no, cadenas. Yo te lo voy a anotar. Sí. Anótalo ahí, y ahorita. te voy a explicarles todo eso. Pero por ahora estamos en cadenas. Eh, y otra preguntita, sí. y otra preguntica perdón. Eh, eh, ¿Cómo se ponen esas flechitas al principio? Las comillas es. Ah, no. ¿Cuáles son esas flechitas? Se llama un chevron. Eso es un sí. chirrón y lo pones solo a idol. El idol se pone solo. Eh, perdón, no sé qué es un idol. El idol es lo que abriste cuando te dije: ah, haz clic en la lupita y escribe idle", idle. Entonces te abre el archivo y te abre esto. ¿Tienes tres ah, flechitas? Sí, hay como tres flechitas, pero no están en sí en el menú, están como al lado. Sí, exacto, es... exacto. Es que tu idol es distinto pero eso es un chevron, más adelante te voy a explicar que es un chevron, pero eso okay, es gracias. un chevron, lo que te está diciendo el chevron es que quieres que haga, me pongo en ah, servicios, okay. Entonces, okay, lo gracias. que le dijimos a, a, a nuestro programa es imprímame esta cadena, este mensaje de texto, listo? Ahora coloquen ustedes sus cadenas, escribanme una cadena ahí, Escríbanme una cadena la que ustedes quieran. Escríbanme una cadena ahí. Me la muestran. terminé eh, la escribo por el chat o no, algo aparte de ah, la pantalla siempre con okay. la pantalla para poder corregir ok tengo eh, mi pantalla listo eh, escribí esto soy youtuber suscríbanse mi nombre es ancora 0018 exacto está chévere bueno dame enter dame enter ¿Listo? Acabas de crear un, tu primer código de programación en Python. Sí. ¡Exacto! Acabas de crear tu primer código, eso es lo primero que te van a preguntar. Manda un mensaje, el que tú quieras puede ser ese. ¿Listo? Ok. ¿Fácil o difícil? Fácil. ¡Re fácil! ¡Re fácil! Programar es fácil. Acaban de crear su primer mensaje. Le dan un Enter ya ejecuta ese código, ya le dimos la primera instrucción a la computadora y es, dice, imprímame este mensaje si sí, señor, como diga, prum, lo imprimió ¿listo? ¿A ¿alguien le salió un error? ¿alguien no pudo imprimir el mensaje? ¿todos lo pudieron imprimir? sí he dicho sí Listo, re fácil, ¿cierto? Entonces, primera sí. cosa que… Dime, Cris. Eh, ¿Y para qué nos sirve esa cadena? Que diría yo, sí. Claro, eh, por ejemplo, si tú quieres crear un formulario o quieres crear un juego… Exacto, exacto, por eso pedí que me si metieras para crear, por ahí, por ejemplo, un, un juego, juego, tú tendrías que darle un aviso, por ejemplo, haz clic acá, en el juego. Porque entonces, ¿cómo va a poder entrar la persona al juego? ¿Sí? Puedes colocar arriba eh, un Snake, donde coloques el puntaje. Entonces, ¿dónde vas a colocar el puntaje? ¿Cómo le vas a avisar a la gente que estás colocando el puntaje? ¿Sí? Tú todo el tiempo tienes que darle mensajes a la gente para poder, eh, digamos, avisarle de qué se trata. ¿Has jugado, por ejemplo, Roblox? Sí, uy, sí, de hecho yo estaba creando un juego con un amigo, pero nos quedó, este juego quedó muy malo porque no sabíamos cómo que programar muy bien, apenas el muñequito, apenas disparaba con el armita y no, okay. el juego no En no Roblox a veces te salen unos mensajes de los tutoriales, haz clic aquí no sé qué, esos son cadenas. ¿Sí? Pues para poder comunicarte con el usuario que está usando tu aplicación, para que el jugador más o menos entienda Exacto. qué debe hacer. Exacto. Tú tienes que comunicarte con, con, tu, con el jugador, con tu usuario. Porque entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Sí? ¿Cómo vas a ver la persona? No te puede leer la mente. Pero sí puede leer tus mens los mensajes que has creado a través de esa función print. Imprímeme este mensaje. ¿Listo? Bien. Entonces, lo primero que podemos imprimir es cadenas. O podemos imprimir números. Y los números se dividen en dos. Números enteros. ¿Qué significa un número entero que no tiene coma? O números float. ¿Qué es un número float? Pues un número que tiene coma o un decimal. Tiene que ser con punto. Si lo hacen con coma, no les sale. ¿Listo? Segunda cosa que se puede imprimir Números Y los números se dividen en dos en Python Números decimales O sea que tienen coma o punto en este caso Y números que no tienen coma Enteros ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Fácil o difícil? Facilísimo Facilísimo entonces pues imprimanme un número entero y un número float. No es fácil. No es fácil. El este programar es fácil. Te enseña difícil, pero no, es muy fácil. ¿Listo? Imprímame un número float y un número entero. se dan cuenta, no use comillas, porque no es una cadena, es un número. Si utilizara una comilla, el, el, el programa no lo entendería como un número, lo entendería como un texto. ¿Listo? Por eso no va con comillas. Listo. ¿Listo? Uh -huh. Listo. Otra persona que me muestre el ejercicio que no sea Cris, porque Cris ya mostró el ejercicio. Eh, ¿Podría ser yo? Dale, Aaron. Listo. Chris, ¿puedes ver el ejercicio de Aaron? Aaron, me vas a dejar ciego. Entonces ¿cómo vas a hacer clic en Options. Y vas a hacer clic en configure idol y vas a hacer clic en cise cuando salga algún día ahí abajito dice cise 16 abajo más abajo baja el cur la flechita eso más abajo más no no bajes el cursor baja la flecha o sea no bajes la barra donde están las fuentes no bajes eso ahí dice cise arriba arriba arriba bajaste mucho bajaste mucho ahí sí de clic y aumentamelo a 24, 25 Por ahí, 20 Eso, me ok Listo ya he, eh, Dale maximizar Mira lo que pasó ahí Aaron, eh, Chris, dime ¿Qué fue lo que le pasó y por qué le salió un error de sintaxis ahí? Eh, Profe, la verdad es que no veo bien Porque está tú compartido Y el de Aaron así Entonces, que se Haz ve clic lo... en el chinchecito para que puedas ver ah, el, de, el de Aaron, para que puedas ampliar la pantalla de Aron. Ok. El chinchecito nos sirve para poder ampliar y ver más profundamente la ventana de nuestros compañeros y que mm. podamos aprender de los compañeros. El error ahí fue que puso, que Comillas creo que se llama, colchitos. Exacto. ¿Y, ¿Y no, por, qué no, un el... por qué es un error? Porque es un error. Sí, es, in, es in, sin comillas sin comillas en la primera y en el segundo porque por ejemplo, error. porque a pesar de que inicié con comillas no terminé con comillas exacto. entonces lo cogió como un error intensivo. exacto quedó como una cadena inconclusa entonces cuando yo les pida un uh -huh. número porque vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa con el ejemplo de Aaron quédate ahí Aaron ahí quédate ahí y deja el, el micrófono habilitado para poder charlar contigo y, y agranda, agranda tu, eh. okay, okay. agranda el item, eso, agranda el item, pues póngale mucho cuidado lo que puede pasar, coloca print, como es una función, empieza con paréntesis, coloca paréntesis, exacto, y coloca 5 más 4, Y cierra el paréntesis y dame en Enter. ¿Listo? Hace una operación matemática. Fácil o difícil? Fácil. Ahora colócame Print. Colócame comillas. O sea, como abrir una cadena. Chip 2. Eso. Y coloca 5 más 4. Y ciérrame la cadena. Y ciérrame las comillas. Dame en Enter. ¿Ves? Um. Si ¿Sí ves la diferencia entre sí, sí, sí. coge como texto y no como, como número y crear un número. Exactamente. Me lo crea como texto. Déjamelo ahí, déjamelo ahí. Para que todos lo vean. Me lo crea como texto y no como número. Entonces me escribe 5 más 4. No, no el resultado que es 9. En el anterior sí entendió que era un número y me hizo la operación matemática y en el otro no. ¿Listo? Eso nos lleva a la tercera. Entonces podemos tener cadenas, números, operaciones matemáticas. Podemos hacer operaciones matemáticas en Python. Ya vimos cómo se hace la suma. Print, abre paréntesis, 5 más 4, cierra paréntesis. ¿Cómo se harían las multiplicaciones? Ah, con asterisco, muy bien. Pero lo que pasa es que le colocaste ahí un... Una, como una sí, posición. sí, sí, sí, lo vi eh, Coloqué algo que no como una como que como una no una como una con creo que una como No, como una como con como una como una como una como una como una como una como una como una como una como una con un guión con un guión eso menos 24. Eso, amen. Enter. Entonces ahí tenemos sumas, multiplicaciones, restas. La división se hace con un slash que está en el 7. 20 dividido en 4. Eso, I'm Enter 5.0. Y mira que te arrojó un float. Uh -huh. ¿Y por qué me arrojo un float si técnicamente el resultado es un entero? Porque no le diste una función que te permitiera solamente escoger un, un float okay. Hay una función particular para eso que es int Que la vamos a dar más adelante Solamente que se puedan darme los el resultado de en números enteros ¿Listo? Y hay otra operación matemática que vamos a ver Que es como el residuo ¿Alguien sabe que es el residuo de una división? Cris. Es como lo que sobra. Exacto. Entonces, si yo tengo 40 amigos y tengo 45 tortas, 45 pasteles, 45 perros calientes, ¿cuántos perros calientes me sobran? 5. 5, sí, si le reparto a cada uno uno, me sobran 5 perros calientes. Ese es el residuo, lo que me sobra de una división. ¿Verdad? Entonces, para poder hacer la operación de residuo, vamos a hacer lo siguiente: entonces, colócame 45 amigos, colócame print 45, y colócame porcentaje, que eso es eso, y colócame 1, no mentiras, no, 10. Para que quede así. Y cierrame el paréntesis y ¿sí? dame un enter. Me sobraron 5. Sí, es el residuo. Ok, ok. ¿Listo? Esas son operaciones matemáticas. Fácil o difícil? Fácil. Facilísimo. Fácil. Resta, suma. Hay más operaciones matemáticas por ahora, pero por ahora lo vamos a dejar así. Entonces, se puede.. Eh cadenas, números, operaciones matemáticas y asignar valores a variables. ¡Juan Manuel! ¡Juan Manuel! ¿Cuántos años tienes tú? Profe, pues, no sé si es que tengo el volumen alto o salón muy fuerte, pero pues, casi me daña el timbano, pero pues, eh, yo tengo 10 años profesor. <risa> es que lo hablo muy fuerte. Para que tengan energía, porque a las 6 de la tarde todo el mundo está durmiendo. Entonces, ¿tienes cuántos? ¿10 años? Sí, profesor. Listo, entonces coloca ahí, Aaron, J igual a 10. O sea, Juan Manuel tiene 10 años. No, no, no, sin print. J igual, igual a 10. Miren lo que acaba de pasar. Aaron acaba de crear una variable. ¿Listo? ¿Cómo se crea una variable? Podemos usar una letra o una palabra. Puede haber escrito Juan o J y le colocamos un igual. Cuando yo hago eso creo una variable. ¿Qué es una variable? Es como un cajoncito. Como el cajón de las medias. Entonces, tienen un cajón que se llama Juan donde metieron 10 medias metieron 10 medias ahí, ¿sí? entonces Juan tiene 10 medias o años o lo que sea, Juan igual a 10 cuando yo les diga a ustedes creen una variable, coloquen una letra o un número y un igual ¿listo? entonces les voy a dar la instrucción, creen una variable todos Listo, Listo Y le asignan un valor pues Solamente se le puede asignar un valor ¿No se le puede asignar un nombre? Sí, pero tiene que ser en cadena okay. H es, y es igual a Exacto, ahí le asignaste un valor numérico si quieres, porque entonces si no le colocas las comillas, él, él entiende que es, hay una variable que se llama Simon, pero nunca se ha definido. Por eso hay que decir, Simon es igual a 24. ¿Listo? Simon es igual a 24. Y, dime, Cris. Eh, un ejemplo es que yo hice una como variable de un zombie. ¿Tú conoces Minecraft, creo, sí? Sí. Hizo eh, una palabra, digamos, en un videojuego, eh, digamos, sí, eh, digamos, hay como una alerta que dice, no sé, yo escribí zombie 10, igual a 10. Sería como en un juego poderlo captar, como 10 zombies se acercan. Podría, o ser. 10 se Podría acercan". ser, o que el zombie camine 10 pasos, o que el o zombie que tenga 10 zombie... de Exacto. fuerza. Exacto, puede ser cualquier cosa. Le podemos asignar a, a esa variable cualquier cosa. ¿Listo? En este caso tenemos una variable que es una palabra o una letra y le asignamos un valor. ¿Listo? Entonces vamos a seguir con el, con el ejemplo de Juan. Entonces, Juan es igual a 10. Colocar Juan es, J, J es igual a 10. Y da enter ahí. Sí. Juan es igual a 10. Y da enter. Y Mariana, ¿cuántos sí. años tienes tú? 12. ¿Cuántos Mariana? 12. ¿12 o 13? 12, profe. 12. Listo, entonces da, Mariana tiene 12. ¿Listo? la Enter. Y entonces podemos decir eh, Edad. Crea una variable que se llama edad. Igual A Juan Más Mariana No, porno, más eso, Mariana Dame un enter Uy, algo pasó Marina escribir, no, Marín, era Mariana Marín, Marín, no. Aaron, tienes que escribir Bien, ah, sí, pues ya. Marina, porque Marina es como del mar. Yo no había visto el error, yo como, pero ¿qué pasó? era Marina, no María. Tienen que ser muy rigurosos, muy rigurosos con cómo con escriben, si no, no les entiende nada del programa. Ahora imprímeme edad. Print edad. Edad. Um, no, eh, una variable, no una cadena. Edad. Ok. A me, a enter ves ah. si ¿Sí es lo que pasó asignar valores a variables creamos una variable que se llama juan y le asignamos el valor de 10 creamos una variable que se llama marina y le asignamos el valor de 12 e hicimos una variable nueva un, una caja nueva y en esa caja nueva que se llama edad metimos las 10 medias de juan y las 10 medias, de las 12 medias de Mariana y le dijimos imprímame lo que está en la caja edad. Y entonces el programa me dice tiene 22 medias. ¿Listo? Porque okay. eso es lo que significa asignar valores a variables. ¿Listo? Que podemos Listo. colocar una palabra o una letra y esa palabra y esa letra puede significar algo. Puede ser un, un número, o puede ser un texto, o puede ser lo que nosotros queramos. ¿Listo? Lo que nosotros queramos. Y nosotros podemos manipular esos números. ¿Listo? O esas, esos, esos significados. Lo hicimos con, con, con números en este caso, pero podemos también hacerlo con textos. Coloca saludo uno Aaron. ¿Así? Sí. Dame un igual. O sea, creamos una variable, un cajoncito que se llama saludo uno. Y con luego, cambio un texto que diga hola. O sea, una cadena. Ah, ok. Comprime. Okay. ¿Com ¿Cómo? print No, ahí ya no, no tienes que escribir print. No, solamente van paréntesis cuando hay una función. Ahí va una función antes. No. Ah, exacto, entonces no hay. Abreme la, la cadena, dame un enter. Ahora coloca saludo 2. Pilas porque si me haces saludo 2 con mayúsculas, pues no lo tienes que hacer igual. ¿Listo? Entonces no, lo puedes dejar así, pero tienes que dejarlo igual. Entonces colócame como eso. Cierrame la cadena, dame un enter. Entonces, colócame saludo 3 igual a saludo 1. No, no, no. Sin cadenas, ah, sí, sí. porque son variables. No son cadenas. Saludo 1 más saludo 2. Dame un Enter. Y dame print saludo 3. Y ahora sí va con función. Exacto. Pero escribe bien saludo, no escribiste bien saludo, si no escribes bien las cosas, el programa no te lo entiende. Saludi, no. Saludo, tres. Cierra la cadena, cierra la función perdón. Hola, ¿cómo estás? ¿Sí vieron lo que pasó? Sí, le dije a dejar un espacio entre el cómo estás. Sí, pero sumo ahora los textos o sea, concatenó los textos, no solamente suma eh, números, también suma textos, ¿sí me explico? Ok, ok, listo, entonces, eso se llama asignar valores a variables, ¿sí?, que un valor puede ser o un número o puede ser una, un texto, puede ser cualquier cosa, listo, entonces, Print puede eh, imprimir cadenas, números. Y esos pueden ser floats o pueden ser enteros. Asignar valores a variables, operaciones matemáticas y el último. Booleanos. Entonces. Eh, Aaron, colócame j igual a 10. Enter. M igual a 12 Enter J es mayor que M Mayor que El símbolo mayor que Ok, ese de dónde lo encuentro? Eso es al lado de la Z Shift Ah, no eh, Eso ahí J mayor que M O sea, estoy diciendo que Juan es mayor que Mariana ¿Eso es verdad o es mentira? Falsa. O sea, que los booleanos son detectores de mentiras. Ok. Son operaciones que me puede decir que una afirmación es cierta o es falsa. Dependiendo del criterio. Eso es un booleano. Operaciones que pueden ser falsas o verdaderas. Entonces, ¿cuál es la, la, la afirmación correcta? M es mayor que J, mira Enter. True, eso es verdad. True es verdad. ¿Listo? Más adelante vamos a profundizar ese tema de los booleanos, pero son afirmaciones que pueden ser falsas o verdaderas en Python. ¿Listo? Falso o verdadero, okay. dependiendo de los datos que yo esté colocando. ¿Listo? Bien. ¡Listo, mis chicuelos! Vamos a hacer el cierre de la sesión del día de hoy. ¿Qué aprendieron el día de hoy? ¿Qué se llevan de la experiencia del día de hoy? Cris. Eh, bueno, yo aprendí que es un print. Aprendí a, a cómo usar el print. Aprendí a, a hacer a, que las... Eh, ¿Cómo se llama? balance eh, ¿Cómo es? Espera. Bueno, eh, los... ¿Booleanos? Eso, booleanos. Sí. Eh, y los cajones de medias, por decirlo así. Los cajones de medias se llaman variables. Eso, variables. Exacto, los cajones de medias se llaman variables. Muy bien, ¿algo más que han aprendido el día de hoy, Michipueros Libertarios? Eh... Oh. Que es divertida la clase. Que es divertida la clase. Sí, que sí, es divertida Bastante entretenida. Ah, bueno, chévere, muchas gracias. ¿Algo más que han aprendido el día de hoy? Sí, que a los números decimales en Python se les dice float. Exacto. Chocolate. Cuando yo les pido un, un float, es un número decimal. ¿Listo? ¿Algo más que han aprendido el día de hoy, mi chico de los libertarios? Okay. Juan Manuel. Y que pues a pesar de que sea como una pantalla que. Como una pantalla de Word, sí. se debe hacer eh, operaciones. Exacto. También que cada función tiene su color. Por ejemplo, print va en morado. Las cadenas van en azul. Los errores van en rojo. Sí, pues las cadenas van en verde. Y estas de aquí. Ah, estas que son no, entonces. Porque eso es lo que se imprimió. Siempre okay. lo, que se, lo que se ejecute va, va a ir en azul. ¿Sí me explico? Sí. O sea, y el las cadenas van verde. en verde. Pero la cadena sí está verde. Pues en este programa, en nosotros puede salir de otro color. Dependiendo del, de la visualización del Python, pero acá está saliendo verde. La cadena. Siempre las cadenas van a ser verdes. ¿Listo? ¿Listo? Listo. Algo más. Mis chico los libertarios, bueno, les voy a decir cómo nos despedimos en libertarios, ¿listo? Cuando yo les diga ¿Sí? el futuro es, ustedes dicen libertario como si estuvieran gritando un gol de Colombia, o un gol de, del equipo de su país, ¿listo? Diga, okay. Bueno, eh, nos veremos dentro de hoy el futuro es, ustedes dicen libertario Listo. Listo. Listo, mis chicuelos. Denme un segundo porque no está funcionando esto. No sé por qué. Denme un segundito. Denme un segundito. Denme un segundito. Bueno, mis chicuelos, nos veremos dentro de ocho días. Y recuerden, el futuro es... ¡Libertario! ¡Eso! Gracias mucho! ¡Chao! Igual, profe, muchas gracias. Gracias ¡Chao! por todo. ¡Chao!